En este momento sí tenemos muchas vacancias para los que fueron evacuados por ese desastre en California. Tenemos varias agencias de seguros, FIMA, servicios para los veteranos, servicios para lavar la ropa, para tomarse uh, baños, agua caliente, que ahorita en estos tiempos es muy crítico con todo el frío que está pasando. Uh, también tenemos servicios para uh, gente que tiene mascotas. Definitivamente tenemos um, espacio para toda la gente que necesita venir, en donde todos son muy bienvenidos.